Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un juego que adivina un número. Entonces, por ejemplo, ustedes a veces cuando se quieren ganar una rifa, alguien les pregunta ¿qué número estoy pensando? Vamos a hacer que eso lo haga Python por nosotros. Entonces, antes de ver cómo es el código, lo que vamos a hacer nosotros es jugar ese juego. Entonces, primero que todo, corramos este script que tenemos acá a la derecha. Pongamos esta pantalla acá. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Acá ya aparece el número. Eso lo vamos a corregir ahorita, porque si sabemos el número, pues no tiene sentido hacer el juego. Pero, ¿para qué les voy? ¿por qué quiero que sepamos cuál es el número? Para ver cómo funciona. Entonces, adivina el número que estoy pensando. Te doy una pista, es un número de 1 a 100. Empecemos. ¿Cuál es el número? Pongamos un número mayor que 2. Fácilmente podemos poner 50. Entonces, nos, Python nos dice, ese número es muy grande. Intenta de nuevo. ¿Cuál crees que es el número? Ah, si es muy grande, pues yo me voy a ir por 20, por ejemplo, a ver qué pasa. Me sigue diciendo que es muy grande. Así puedo seguir adivinando, adivinando y adivinando hasta que simplemente llego y digo que es 2. Felicitaciones, has encontrado el número secreto. Entonces, este script lo que hace es, nos da un número para que lo adivinemos. Ahora, vamos a jugar el juego, pero en este caso ya no quiero saber cuál es el número secreto. Quiero efectivamente tener que adivinarlo para que sea entretenido entonces, este que es acá es lo, lo que me daba el número al principio lo voy a quitar y voy a volver a correr el módulo entonces, fíjense que ahora ya no aparece acá arriba ya no aparece el número secreto, entonces empecemos a jugar bueno, entre 1 a 100 yo creo que voy a empezar con 50, porque está justo en la mitad ese número es muy pequeño, intenta de nuevo Ah, bueno, entonces yo ya sé que el número es mayor que 50. Pongamos eh, 80. Ese número es muy grande. Perfecto, yo ya sé que el número está entre 50 y 80. Ahora pongamos 65. Ese número es muy grande. Mm, yo creo que va a ser entre, muy cercano a 50. Probemos con 55. Ese número es muy pequeño. Mm, bueno, probemos con 60. 60. Ese número es muy pequeño. Ah, entonces ya sabemos que es menor que 65 y mayor que 60. Probemos con 63. Ese número es muy pequeño. Tiene que ser 64. Estoy seguro que tiene que ser 64 porque es un número menor que 65 pero mayor que 63. Listo. Excelente. Hemos encontrado el número secreto. Lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo programar este tipo de juego. ¿sí? Usando el loop while que vemos acá, este nos va a permitir hacer este tipo de juegos, donde vamos a seguirle pidiendo información una y otra vez al usuario para poder hacer un juego y que constantemente se acabe solamente cuando se cumpla una condición. O más bien, en este caso, cuando se deje de cumplir cierta condición. Vamos a ver cómo funciona.